Day, day, day, day, day, day, day, day. Eres tú, day, day, day, day, day, day. Eres tú Lo que necesito eres tú Lo que deseo solo eres tú da dai, dai, eres lo que lo que espero solo eres tú Y me has llegado y llenado de quietud Si no existieran las palabras Entonces no se podría hablar Si no existieran las lágrimas No habría manera de sentir y quizá no sentiría por ti nada Dejarías de ser tú mi hada Si dejara el sol de brillar algún día Ya no habría rima, vida mía Lo que necesito eres tú Lo que deseo solo eres tú lo que espero solo eres tú, y me has llegado y llenado de quietud. La ira, eres tú, la ira, la ira, eres tú, eres tú, eres tú, y sé que te entregué el corazón. Hasta el final de los tiempos Y sé que sin ti la alegría de esta canción Acabaría siendo solo un lamento Todo lo que necesito lo eres tú Creo que te esperé toda la vida Todo lo que aprendo y recibo de ti ha evitado en mí una triste despedida, lo que necesito eres tú, lo que deseo solo eres tú, lo que espero solo eres tú, y me ha llegado y llenado de quietud.